Continuamos con las entrevistas aquí en el estadio Cibao. Rainier Rosario dijo presente en las prácticas de Águila Cibaeña: un hombre que acabó con todo en México. Vamos a ver con lo que viene para República Dominicana. Bienvenido, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias. Me siento muy bien, gracias a Dios. Ser parte del equipo y estar integrado del primer día. Eh, vinimos aquí a trabajar para para demostrar todo ese talento aquí en, a las águilas cibaeñas. y la gente se preguntará bueno pero no lo vimos la temporada pasada la temporada pasada tú, estuve, tú estuviste lesionado el año antes pasado sí estuviste aquí quizás no con, con el, la gran cantidad de turnos que uno espera pero este año con esa temporada que tú acabas de tener en méxico es lo mismo que nosotros queremos que tú hagas aquí en república dominicana sin duda alguna sí sí vinimos a trabajar en eso ya que el año pasado no pude venir por mi operación de la mano pero ya gracias a dios me siento mucho mejor tuve un buen año ahí en méxico este, gracias a Dios Dios, eh, me siento bien de mi mano, que era el problema, que fue por lo cual que no vine el año uh -huh. pasado. Y vinimos aquí a trabajar, vinimos aquí a trabajar duro, del primer día, enfocado en, en ser parte del equipo, del primer día hasta el final. Una pregunta, ¿cómo sientes el ánimo del equipo? El, un equipo que, aunque tú no estuviste presente por tu lesión el año pasado, se coronó campeón con esa eh, corona número 21 tan anhelada por los cibaeños y por el equipo en sí. Eh, el ambiente que se siente dentro del equipo, tu compañero, ¿qué, qué has sentido tú? Bueno, buena armonía, buena armonía, que es lo importante. Lo importante es la armonía y la comunicación entre los compañeros y más que que vinimos porque yo soy parte del equipo, vinimos de ganar un campeonato y los muchachos tienen ese, ese, esa misma hambre, ese mismo ánimo como dijo Javalero ahorita en el meeting uh -huh. se sabe ya lo que se tiene que hacer para, para ganar un, un campeonato y en eso nos vamos a enfatizar desde el primer día hasta el final uno se pregunta, bueno, un jugador que viene de tener una temporada como tú en el béisbol mexicano, que no hay equipos todavía que están eh, peleando eh, allá, uno se pregunta, bueno, se va a tomar su tiempo, o sea, ¿qué te llevó a integrarte tan temprano? Bueno, yo, yo siempre estoy desde el primer día, porque a mí me gusta trabajar, y más sobre todo para seguir trabajando a mi mano, seguir fortaleciéndola, y también para ganarme un puesto, porque vine a eso fue a ganarme un puesto para estar el primer día con el equipo, eh, en el roster, del primer día con el equipo.